Bueno, ahí estamos. Muy bien. Ok, iniciamos la transmisión. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en vivo aquí transmitiendo en la página de Plex México en Facebook. Y tendremos en los próximos minutos una charla eh, muy interesante porque pues, no, nos da mucho gusto escuchar la, la noticia de que la gimnasta Natalia Escalera y acompañada de su, de su entrenador, Pablo Ceguera van a irse al Panamericano este 2021 Evidentemente es un esfuerzo bastante grande considerando lo, las condiciones en las que han tenido que desarrollarse y entrenar los deportistas en todas las áreas en los últimos meses, pero pues ahí están, ahí están los resultados y Pavel, gracias Natalia, gracias por acompañarnos para platicar con ustedes de este eh, logro y esta competencia a la que ya pronto estaremos teniendo novedades de lo que esté pasando por allá. Pavel, ¿quién quiere iniciar? No, usted mero las damas acá Natalia, a a... Natalia, <ríe> Natalia Ol, mucho gusto, no teníamos el, la oportunidad de habernos conocido anteriormente, nos da mucho gusto como eh, baja bajacalifornianos y ex gimnastas algunos, ¿no? de que la gimnasia siga teniendo este peso a, a nivel nacional e internacional de aquí de Baja California. Platícanos tu experiencia de, de estos Panamericanos, no nada más cómo te sientes también, ¿Cómo te has preparado para ellos? Bueno, pues, mucho gusto, igualmente. Eh, estoy, la verdad, muy feliz, muy emocionada por, por esa gran oportunidad, porque al fin va... Bueno, al fin llegó ese momento que siempre esperé. Entonces, pues, va a ser una experiencia inolvidable, porque va a ser la primera vez que es salgo más, más allá, pues, y algo muy importante, entonces... Me estoy preparando, si me preparé bien para el selectivo, pues tengo que preparar el doble, o sea, necesitamos, estamos trabajando muy duro, mucho más duro, entonces pues esperamos tener un buen resultado allá. Perfecto, entonces es la primera vez que, que tienes una competencia a este nivel. Sí, es la más importante y más grande que he tenido. Muy bien, perfecto. Y ¿Tienes alguna preparación especial diferente a las otras competencias que has tenido o siempre has mantenido el mismo, el mismo tipo de preparación? Pues la verdad, eh, yo no sé qué hace Pavel conmigo, que siempre me lleva con el punto exacto a la competencia, entonces eso es lo que él sabe más que yo. Entonces, pues eso le, le pertenece a él, vaya. Perfecto. Bueno, pues Pavel, platícanos también cómo ha sido eh, de tu parte esta experiencia de preparación de, de Natalia. Eh, ya tienes experiencia anteriormente eh, con, con otros competidores, con otros eh, eh, alumnos, alumnas, para llevarlos a justamente estos niveles. Platícanos qué, qué particularidades tiene eh, la preparación de Natalia. Sí, mira, muy buenos días a ti y a, a todo tu auditorio. En verdad me da mucho gusto eh, estar aquí contigo. Sí, mira. Tiene muchas situaciones muy, muy especiales. La primera es casi 30 años con la rama varonil nada más. Entonces ahorita iniciar con la rama femenil, pues es algo completamente eh, nuevo ya en estos, en estos niveles. Natalia es muy, muy modesta. Ella a los 15 años fue medallista en Guatemala en, eh, individual para México, en los centroamericanos, este, de gimnasia, juveniles, ¿sí? Entonces, este, es una atleta con unas capacidades impresionantes, impresionantes, eh, en el, a los 16 años, ella formó parte de la selección nacional mayor, que le dio, no solo la medalla de bronce a México en Perú, eh, los panamericanos de especialidades, sino que le dio, también la oportunidad de que México obtuviera equipo completo de esas ocho plazas que había nada más para los Panamericanos. Natalia fue parte del equipo como juvenil, y con la selección mayor, y se trajo la medalla de bronce, precisamente, este, de Perú, por su edad. Eh, todavía ella no podía entrar en esos procesos. Y qué decirte, ahorita es algo sumamente importante, ¿por qué? Porque ella cuando inicia el proceso, de, el proceso de Tokio tenía 14 años, pues por lógica ella no podía entrar en ese proceso, no podía entrar en ese proceso por edad. Sin embargo, ahorita eh, por lo de la pandemia se recorre un año y ella entra ya en los 18 años y es cuando la federación al verle el nivel, al ver la capacidad, al ver todo, nos, nos dice, oye, nos gustaría que participara Natalia dentro de este proceso de una manera muy atinada, con un apoyo indiscutible de la, de la técnica nacional, así como del presidente de la federación, que aparte de una gran amistad, tienen un profesionalismo y una ética incomparable, y eso nos permitió que de una u otra manera hiciéramos algunos ajustes y fuimos preparándonos y, pues, ¿qué decirte? Hace escasas dos semanas fue el, el selectivo en la Ciudad de México donde hubo dos controles, ¿sí? Este, en el primer control eh, tuvimos algunos desaciertos, nos colocamos en séptimo y en el segundo control, ¿sí? Hicimos todos los ajustes, quedamos en primer lugar y en la clasificación general queda en segundo lugar de la categoría mayor, pero te estoy hablando con monstruos de la gimnasia, con lo mejor de lo mejor. Este, ella era de las chicas, de las chiquitas, y, este, y quedó ella dentro y tu servidor como entrenador nacional. Entonces, los, los ajustes eh, o el entrenamiento, la diferencia eh, no es mucha, es simplemente mucho trabajo. Nosotros tuvimos muy poco tiempo para prepararnos por lo de la pandemia, estábamos con el gimnasio cerrado, ¿sí? Y estuvimos pues yendo a correr, haciendo preparación, etcétera, pero en la gimnasia en particular, si no te subes a los aparatos, es muy difícil. Y, y pues ahorita hemos aprovechado estos dos meses y feria que hemos podido ya regresar, ¿sí? Aunque con muchas, muchas limitaciones, pero ya podemos entrenar. Y pues lo principal aquí es eh, las características, tengo que decir las tres características principales de Natalia. La primera es una niña con muchas capacidades físicas para la gimnasia. La segunda, sí, es una niña pero entregada al 100% a sus proyectos mega inteligente. Y la tercera es una niña que cumple con la pasión necesaria que requiere alguien de alto rendimiento para soportar este nivel de cargas con la finalidad de lograr un sueño. Entonces esas son las características principales. Que tengo aquí con Natalia que nos ha permitido este rendimiento. Y sí, justamente te iba, te iba a preguntar, les iba a preguntar cuáles eran las fortalezas de, de Natalia que, que tenía ella en, en lo particular. Eh, ya me las acabas de decir, esta, la pasión evidentemente tiene que ser una, una cualidad para poder llegar a esos niveles, ¿no? ¿Cómo, cómo se esperan las competencias allá? ¿Hay, hay, una, hay, hay algo distinto? Es decir, el, el nivel es, es muy alto la, la exigencia, eh, ¿hay algún aparato en particular que sea el, en el que más destacas? ¿Cómo, ¿Cómo esperas el escenario allá? Sabemos que van, van acompañados, creo que de, hay cuatro, cuatro personas más, ¿verdad? De, la selección, de los seleccionados de, de México. En el, en el listado. Ajá, para competir tres, y hay una que va de reserva. O sea, son cuatro los que van a competir, y una de reserva. Y ahí lo, ahí, lo importante de este continental, o sea, este Panamericano continental es que Solamente hay una plaza para Juegos Olímpicos, ¿sí? Y, este, y como te decía, tuvimos la, la dicha de que nos permitió, gracias a lo de la pandemia, que ya entrara en edad, entrara en madurez y todo, ¿sí? No pudimos desafortunadamente. Nuestro ciclo que estamos esperando es en 2024, ese es el bueno de nosotros, 2024, 2028. Pero si se nos abre esta posibilidad ahorita... Eh, lo que te puedo decir es que solo va lo mejor del continente para buscar esta plaza única, ¿sí? Hay una en la femenil y una en la varonil, ¿sí? Imagínate, va las cuatro mejores de, de Canadá, las cuatro mejores de Estados Unidos, las cuatro mejores de Brasil, que son sede, las cuatro mejores de, de cada uno de los países de, del continente, ¿sí? Desde de Canadá hasta Argentina con todas sus islas. Entonces, eh, de todo, de todo, de todos eh, los procesos por los que se pasaron, ahí está el listado de los que van a buscar la, la plaza para Tokio, la última plaza para Tokio, ¿sí? Y ahí no es por equipo, no es por aparato, no es nada, ahí es, hola, round ¿sí? Y eh, jugársela del todo por el todo. Vaya, eso suena bastante <ríe> intenso, y, pero evidentemente, como menciona va a ser una experiencia eh, única, va a ser una experiencia en la que vas a poder medir y poner como la la línea de, de tus habilidades, ¿no? Y ojalá, pues les vaya les vaya muy bien en en este en este evento. Um, ¿Cómo cómo ha evolucionado Pavel la gimnasia en, en México? Um, ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Es, si se, ¿Se les prepara eh, distinto a a las y los gimnastas? Sí, definitivamente. Mira, ha, ha sido impresionante, el crecimiento técnico es eh, una de las cosas que yo le digo a los papás cuando me dicen que quieren que sus hijos sean gimnastas, porque la gimnasia equivocadamente, la pie, la gente, la mayoría de la gente piensa que es para ser gimnasta, yo le digo no la gimnasia es, es algo que te permite un estilo de vida, un desarrollo integral y te da la capacidad y las posibilidades de que si no eres bueno con, eh, con el somatotipo, con las características propias técnicas de ser gimnasta, te desarrolla un, ahora sí que todas las habilidades para que cuando encuentras tu deporte, ¿sí? este, seas más exitoso en el mismo. Entonces, este, eh, yo en principio les comento eso a los papás, por eso les digo que por lo menos hasta los 12 años, desde el nacimiento hasta los 12 años, todos los niños tienen que hacer gimnasia para el desarrollo de sus habilidades. Ya quien tenga las habilidades propias, específicas para ser gimnasta, ya ese es otro cuento. Y si ya me voy a lo, a, a lo particular de la gimnasia, definitivamente, eh, pues antes entrenaba una sola sesión, ahora si no entrenas la doble sesión es muy complicado. La doble sesión no quiere decir que trabajes más, sino que trabajas con una mejor calidad y con una mejor distribución en, precisamente en tus cargas de trabajo. ¿sí? O sea, eres más fino, tienes más tiempo de descanso, tienes momentos para análisis de los elementos, etcétera. La gente piensa que el trabajar doble sesión es para trabajar más, y no. Puedes trabajar en una sola sesión, lo mismo que una doble sesión, simple y sencillamente no se cubren igual los espacios a detalle, ¿sí? Esa es la única diferencia. Este Y, y sí, ahorita verdaderamente eh, para ser gimnasta, de alto nivel de competencia tienes que tener niveles altos de locura también, porque eh, tiene un nivel de riesgo altísimo, te estoy hablando de la gimnasia de alto rendimiento un nivel de riesgo altísimo A ahorita nos podemos reír cuando vemos con lo que fue medallista eh, un, una atleta en el 2000, en Sydney o sea dice uno, qué bárbaro pues, eso es lo que están haciendo las niñas ahorita a los 13 años, 12 años, sí, claro, que esa punta de lanza siempre la marcaron pues, los rusos, los americanos, los chinos, los, los, este, los rumanos, etcétera. Sin embargo, ya ahorita se ha equilibrado un poco, ya las medallas mundiales ya no quedan nada más en Europa como era antes. Ahora ya en América hay medallistas, en Asia hay medallistas, en Europa hay medallistas. Sí, también el equipamiento ha cambiado mucho. Nosotros tenemos una gran desventaja. Por ejemplo, Natalia no tiene dos aparatos oficiales, por eso nos fue muy mal en la primer competencia en México. Nosotros llegamos haz de cuenta el viernes y competimos el sábado, pero primero un cambio de horario nos afectó mucho, nos afectó bastante porque a las diez y media de la noche no nos podíamos dormir porque eran las ocho y media aquí en Baja California. Cuando ya se logra dormir como a las 12 de la noche, una de la mañana, que eran como las 10 y media de la noche por aquí, 11 de la noche, ¿sí? La tuve que levantar a las 6 de la mañana de allá, que eran las 4 de la mañana este, de aquí. Entonces, súper descompensada la altura, nos pegó, como no tienes idea, pero afortunadamente a los dos días fue, ahora sí, cuando ya entramos en un proceso de adaptación y todo, y nos fuimos del séptimo al primer lugar directamente, pero sí, eh, eh, ha cambiado la dinámica del entrenamiento, los aparatos ya no son los mismos, ahorita tienen reflex, etcétera, que eso también es algo que les ayuda a que tengan evoluciones de, al, de más alto nivel de dificultad. Sí. Eh, Natalia, nos gustaría preguntarte, ¿cómo, ¿cómo fue, cómo ha sido para ti el... el ir creciendo en la gimnasia, el ir eh, adquiriendo esa experiencia en competencias nuevas, eh, el ir eh, teniendo esta pasión que menciona Pavel hacia la gimnasia que tú tienes, ¿en qué momento tú te dices cuenta? Ah, sabes que esto me gusta, aquí me voy a quedar, este deporte me encanta? ¿Cómo, cómo ha sido? Platícanos un poco desde de que estabas más pequeñita, ¿cómo te fuiste dando cuenta poco a poco de que te iba gustando la gimnasia? Bueno, pues yo empecé la gimnasia alrededor de los tres años, entonces, bueno, mis papás decidieron meterme aquí porque era como muy activa, tenía mucha energía y necesitaban necesitaba un lugar donde podía desfogar mis energías. O sea, ¿qué hacemos, pues, ¿qué hacemos con Natalia? ¿Dónde la, ¿Dónde la metemos para que saque toda esa energía que trae? <risa> sí, porque me la pasaba colgada en todas partes y yo, me gritaban un montón en el final cuando era chiquita. De que Natalia, bájate de ahí. Y Natalia, bájate de allá. Y pues así empecé y luego... Entré a unos grupitos ahí con otros entrenadores y así, y como que ahí me empezó a gustar porque era más divertido que trabajo exigente, pues, todavía entraba a esa parte. Entonces, ya después que fui creciendo, eh, me llevaron a mi primera Olimpiada Nacional cuando tenía ocho años. Y de repente me dice, Pabri, ¡ay, ganaste salto! Y yo, "Ay, ah, qué padre! pero como que no me caí el 20 que yo había ganado, pues. Entonces dije, no, pues sí soy buena. O sea, pues le eché ganas y me salió. Y ya fue cuando la siguiente Olimpiada, de que cinco medallas de oro y de que, wow o sea, ¿cómo? Y ya de ahí, pues, empecé a entrar a la gimnasia de, de verdad, se podría decir, de que doble sesión y todo eso, pues. Entonces yo creo que cuando tenía um, como 13 años por ahí fue cuando dije, no, pues aquí, aquí me voy a quedar. Me había pasado como dos olimpiadas y así, y a pesar de que he tenido lesiones y pues sí fuertes, no me ha dicho que no, ya me voy a salir porque pues ya me las tenía y no quiero volver a pasar por lo mismo. Y eso es algo muy difícil, o sea, así como que si cala de que estar súper bien y luego lesionarte y tener que bajar el ritmo, empezar de cero, porque si es difícil, pues, y ya regresando, pues, súper bien, ¿no? Entonces, ahorita ver que estoy en las grandes Ligas, me da como sentimiento, no sé, por qué nunca pensé llegar tan alto. Y, o sea, yo sé que falta un montón de camino, porque faltan mundiales, faltan Juegos Olímpicos, que es la meta, pero... Ir paso a pasito, pues es como, pues está, está bonito, es increíble, o sea, el sentimiento que, que digo yo de que, ¿no? Pues es que lo estoy logrando, paso a paso, pero pues lo estoy logrando. Sí, y en, en tu familia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo te han visto? Porque imagino, también te absorbe mucho tiempo la preparación física, ¿no? Él está yendo a entrenar más horas de lo normal, eh, implica que estés menos tiempo quizá con, con las reuniones de amigos, de amigas, eh, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese lado familiar? Pues con mi familia siempre he tenido todo el apoyo 100%, desde chiquita, mis papás, mi mamá, mi hermano también ha sido un gran apoyo para mí. Eh, y sobre los amigos y así, pues es que para todo hay un tiempo, pues no no me voy, no me clavo mucho en eso porque yo sé que después se va a dar la oportunidad. Entonces, eh, para mí la prioridad es la gimnasia y la escuela. Entonces, pues lo demás queda aparte. Así que ellos, tengo amigos que también me han sabido eh, apoyar, de que no, yo te apoyo, tú vete, sal, disfruta. Y hay otros que me dicen de que no, ya, déjala o sea, ya no es mucho tiempo, ya sal y así, pero esos no, no considero que sean amistades que digas tú, no, pues valen la pena. Pero sí Porque tengo tú sabes otras. tú lo que, que quieres, sí, tú, han... esa es tu pasión, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ellos también lo saben y me apoyan, algunas. Y pues eso también me ha ayudado mucho a, a crecer, a seguir, a que diga, no, pues estoy orgullosa de ti. No, pues no más por qué me pueden decir a mí. Hace ratito comentabas de, de Pavel, y dices que no sé cómo le hace Pavel para acomodarme siempre en, en, en las competencias. ¿Qué más me, nos puedes platicar de, de la experiencia que tienes con, con tu entrenador o tus entrenadores? Um, pues con Pavel empecé a los ocho años y me traía. Así. Así. Desde entonces, y... ¿verdad, Pavel? <risa> <risa> sí. Y es que yo entrenaba con Pavel y entrenaba con la varonil. Entonces era como una luchita entre la varonil y yo porque me trataba como si fuera niño, o sea, les valía. Y pues yo crecí con, esa, con ellos, pues, con esa actitud. De, ajá, con esa dinámica de que si te caes ni lloras te levantas. O sea, te aguantas. Y pues así crecí y luego ya como que la varonil fue pues ya más grande y algunos salieron y así. Y entré con la femenil. Y ese sí ha sido un proceso más chiquito, pero digo más, ah, ¿cómo se puede decir? Complicado. Más complicado porque como que yo estaba acostumbrada a otra dinámica y luego llegan estas niñas que sí si son niñas pues. De que ay me duele, ay no sé qué y así. Y que les decías pero, tú, ándale, pues, levántate. Sí, yo era la, ya, ya había pasado por eso y yo, órale, dale, no, no llores, no te quejes, y, sí. y pues ahorita estamos como que niña, niña, ya, ya, ya ni sabemos cómo, cómo reaccionar ante las cosas, pero ya estamos aprendiendo, ya, ya vamos mucho mejor. Se ve que disfrutas lo que haces, ¿no? Sí, sí, sí, me encanta. Pavel, ¿Qué, ¿qué más nos puedes comentar de, de la preparación por, por, por el lado este eh, mental, emocional también que, que vemos eh, que es sumamente importante al momento de, las, de lo decisivo, ¿no? Como mencionabas que el alto riesgo también tiene que ver con un pequeño, una pequeña distracción y que provoca que, que un este, deportista eh, cometa una, un pequeño error, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajan eso? Sí, mira... ¿Qué te puedo decir? Tú fuiste gimnasta, campeón. Sí, tú fuiste gimnasta y conoces mis niveles de exigencia. Sí. Yo nunca lo he ocultado. Yo le digo a la gente cuando, cuando han entrevistado a Natalia, cuando me entrevistan de manera personal, todo solo, le digo, sí, soy sumamente exigente. Sumamente exigente. Porque en mis manos está la vida y la integridad de mis niños y mis niñas. ¿Sí? Entonces, todo va en relación a la, eh, ahora sí que, a lo que tienes, ¿no? A lo que tienes, a los niveles que manejas. Si tú me ves dando una clase de grupo de desarrollo, o sea, de generales, eh, no lo puedes creer, la gente se ríe porque vengo con ellos, les cuento chistes, esto, el otro, y dicen, a ver, ¿sí? Sin embargo, cuando yo ya entro con los de selección, eh, pues ya la, cambia el, el chip completamente, eh, es otro esquema de trabajo, y sí fue complicado para mí porque, así como les dijo Natalia, cuando la, cuando la tomo, que veo esa niña con tremendas capacidades y tuve una plática con sus papás, y yo les dije, pero no hay grupo de femenil, así que la voy a trabajar con los hombres, así como te dijo Natalia, Natalia, eh, eh, eh, os, haz de cuenta, un niño, un niño, y así me la trataban, y así se desarrolló. Y, y olvídate, pobre del que se case con ella. Sí. Entonces, este, le, o sea, fueron cosas muy bonitas que a ella le beneficiaron en ese aspecto, al grado de que cuando ya se entra a hacer un proceso de desarrollo, ahora sí, para la rama femenil, hasta ella se confundía, Me decía, pero ¿por qué lloran? pero porque si se les va un callo y están sangrando, este, no le quieren dar. ¿Por qué? Porque para ella ¿sí? era diferente el esquema. Eh, lo, este, de una otra manera, es bien curioso porque fíjate, las mujeres son más trabajadoras que los hombres, ¿eh? pero tres uno los hombres verdaderamente. Las mujeres también son más aguantadoras que los hombres y te lo digo porque, ¿qué te puedo decir? Tú sabes el nivel de atletas que formé de clase... Este, Panamericanos, mundiales de olímpicos, y olímpicos, este, y créemelo, te lo digo de todo corazón: las mujeres son unas guerreras implacables. La única situación es eh, el cómo desarrollar un esquema de entrenamiento donde no solo fortalezcan la parte, la, la parte física, sino también la parte emocional. Y eso fue lo que en estos años empecé a trabajar con la finalidad de que ellos entiendan que. No en la gimnasia, en la vida, lo que tú quieras lograr de alto nivel, sí es un alto compromiso y son altos precios los que pagas por eso. Si tú quieres ser regidor, sí pues bueno, vas a pagar un precio. Pero si quieres ser alcalde, es otro precio. Si quieres ser gobernador, es otro precio. Y si quieres ser presidente de la república, es otro precio. O sea, según en qué ligas quieras estar, es ahorita que anda adopt la política, la política, te, ¿no? te, te pongo ese símil, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, en qué nivel quieres estar tú? Entonces tienes que estar dispuesto a pagar precisamente ese precio y eso es lo que te deja la mejor enseñanza de vida, ¿sí? Eso, definitivamente, porque pocos pueden verdaderamente, y eso lo, este, eh, vivir estos, estos entornos y y lo que Natalia se va a llevar en su esquema de desarrollo de vida sí, eh, en un futuro, pues verdaderamente, ¿qué te digo? Si tiene la capacidad de hacer en piso un doble extendido con giro, ¿sí? Pues si yo le digo a Natalia, yo no quiero saber qué se te presenta en tu vida que no digas, ja, lo resuelvo porque lo resuelve, ¿sí? Entonces, eh, eh, eh, son, son aspectos que les voy, a, les voy manejando siempre, siempre, siempre. Este, en, en la vida. Dice Natalia que soy entrenador, que soy psicólogo, que soy, ¿qué, qué dice Nati? Chamán. Chamán, dice, Chamán. <ríe> dice que, que el hago de todólogo, ¿no? Que es una frase este, curiosa aquí del argot del deporte en México. Muy bien, eh, pues antes de concluir eh, Pavel, y si me permites, me gustaría también eh, que nos platicaras eh, evidentemente aprovechando la oportunidad de, del estado de salud, digamos, de la gimnasia a nivel nacional eh, en, to, en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, la, el apoyo que se recibe, eh, quiénes están involucrando, eh, cómo, ¿cómo ha sobrevivido la gimnasia durante todos estos años? Fíjate que eh, hasta, hasta ahora que, que, que estuve en este último selectivo, pude ver un poquito, un poquito hacia la gimnasia, eh, ahora sí, de manera global, ¿no?, ambas ramas, porque este, este último tiempo me enfoqué un poquito más hacia la femenil. Eh, la femenil trae un grupo de niñas impresionante, con muy buen nivel técnico, con muy buen nivel técnico, eh, y se está dando algo que curiosamente yo solo escuchaba, no me constaba, que había mucho conflicto, esto, el otro en la femenil, y ahorita no y ahorita no, nos llevamos muy bien, por lo menos los 10 entrenadores claves, que a lo mejor son los que están moviendo la gimnasia femenil del país, tenemos una relación muy respetuosa, de, me atrevo a decir que hasta de buena amistad, y yo, yo le veo un futuro muy cercano, muy cercano eh, para que haga historia México en la femenil de poder llevar a, a equipo completo, a Juegos Olímpicos, este, yo creo que se tiene la, la, la posibilidad. el la varonil estoy un poquito desconectado, te repito, apenas empecé a ver algunos detalles esta vez, ¿sí? sin embargo, eh, pues la historia de la varonil, este, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, es, es un poquito más relajada en el aspecto de que casi todos son amigos, esto el otro, y yo creo que con la dirección que se está llevando, también se pueden lograr cosas muy importantes. Eh, la gimnasia nacional ahorita tiene un momento o una oportunidad muy grande. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya, ya no existen esos secretos que existían antes. ¿no? Ahorita ya todo el mundo, ya el hilo negro se descubrió hace mucho y ahora sí hay, hay en la mayoría de los lugares equipamiento, hay gente preparada, lo que sobra en México sí, son atletas con buenas características, nada más que hay que saber desarrollarlos, como todo, ¿no? Y este, yo le veo un muy buen futuro y, y si ya me voy a lo particular, eh, yo sí tengo toda la fe y la esperanza de que esta niña que está a mi derecha, muy pronto van a escuchar cosas muy interesantes de ella. Genial. ¿Cuándo, ¿cuándo se van? ¿A la competencia? Entre como el 29, por ahí salimos a México y creo que el 30 salimos a, a Río. ¿Se van con tiempo uh, para lo que mencionabas del jet lag y toda esta adaptación? Sí, parece ser que sí, porque creo que competimos como el 4 o 5. Entonces vamos a llegar como el 31, creo, por ahí. ¿no? Perfecto, muy bien. Pues muchísima suerte y gracias por habernos compartido sus experiencias, Natalia te deseamos la, la mejor suerte en esta competencia, Natalia Escalera, y Pablo Ceguera es su entrenador en esta eh, Panamericano de Gimnasia Artística Femenil en Río 2021, que ya tendremos posteriormente noticias de, de lo que esté pasando, ya como le mencionábamos. Gracias, Pavel Natalia. Muchas gracias y saludos a todos. Saludos, hasta luego.